Hoy día les traigo una canción eh, que la conocí a través de un, un grupo de jovencitos, pequeñitos mexicanos, que ahora deben estar grandes, que son los Bañales Juniors. Ellos cantan una canción que se llama Que sube, que baja, con la mayor y mi mayor. up espero que les haya gustado y ese final es muy simple quién sabe a dónde irán mi la de nuevo quién sabe a dónde irán ah y le puse un dedo meñique en la primera cuerda para darle un efectito una trampita y de nuevo quién sabe a dónde